Vamos a escuchar ahora al diputado Rafael Gentili. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Ya tomar locutora. Eh, a mí me tocó conocer a Octavio cuando se fue del CELS, cuando en la Argentina comenzó un periodo también de desesperanza. Y yo era un joven universitario, perdón, pero yo era un joven universitario de Derecho, frustrado políticamente, venía de, del PI y nos estábamos yendo con Miriam, la hija de Octavio, Julio, que está por acá,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 publicado por el ILSA, que acá fue nombrado, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos de Colombia, con los cuales aprendimos muchos, con el SECOPAL, en la lucha con la educación popular, en las barriadas, en Quilmes, en temas de derechos humanos, en temas ambientales, en temas de vivienda, en barracas, en la Villa 31, cuando...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 Porque fue mi reconocimiento a su lucha, a la lucha en la dictadura, pero también a ese apoyo que nos brindó a todos nosotros, él y Miriam. Uno iba a su casa y estaba escuchando los Rolling Stones. Por eso yo una vez le regalé una remera de la lengua de los Rolling Stones. Y pensé que nunca le iba a usar y yo iba a su casa y tenía la remera de los Rolling Stones y tenía los últimos avances en computadora el primer folleto que imprimimos con mucho esfuerzo en el CISALP en la parte en el reverso tenía algo que decía email y un nombre así de largo que decía CISALP arroba, WAMANI, EDUOR, AR, interminable y nosotros todos le preguntamos los jóvenes qué era esto Octavio no, es una cosa que te hace para andar por teléfono, te conectás con un cablecito y mandás un correo con la computadora como si estuvieras escribiendo y lo mandás por mail. Y nosotros, en la época donde la revolución era el fax, nosotros no entendíamos nada. Él nos enseñó el mail a todos nosotros que militábamos con él.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 Nosotros podríamos haberle puesto con mi mujer Salvador, porque lo concebimos en Chile y en un momento particular de nosotros, le podríamos haber puesto Salvador, pero nos parecía mucho más sentido y además mucho más de las historias que nosotros queremos rescatar. Que la del militante que va haciendo su camino por convicción de vida y no por el bronce. y Lo va haciendo sencillamente y por eso nosotros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 En realidad, yo me siento sumamente emocionado con todo esto, con la presencia de todos los compañeros que están acá, inclusive a todos mis compañeros. Pero me, no puedo dejar de acordarme de todos aquellos que fueron mis compañeros a todo lo largo de mi, más o menos, larga vida. ¿no? Bueno, tengo que acordarme de primero de mis maestros, que fue el herrerismo, Luis Alberto Herrera, que denunció todos los hechos de la horrible guerra americana que fue la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. No puedo olvidarme de ese historiador que fue un guerrillero de la política, de la legalidad de la democracia y también de las guerras civiles.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 Por otro lado, había salido otro intento de frente, que era el Frente Izquierda de Liberación, en el que estaba el Partido Comunista, y otros blancos que habían salido de la Unión Blanca Democrática. Ese proyecto de la Unión Popular fracasó por una contingencia de, de reacción de listas, nada más. Después, hasta el 71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 que no podíamos comparecer como tal en el Frente, pero que integramos en la Fundación del Frente. Después de esa etapa, entré con la Federación Anarquista del Uruguay. En los años posteriores, fui compañero de Gerardo Gatti, desaparecido en la Argentina, con el cual hice mi primera vez Corpus en Argentina, lo hice por Gerardo. No tenía idea de cómo se hacía un habeas corpus en Argentina. Y me ayudó un abogado, que era abogado del sindicato gráfico de Raimundo Ongaro, el abogado Landaburu. Me explicó cómo se hacía el habeas corpus, que era muy sencillo, y me dijo, mirá, una cosa te pido, que no lo firmes vos, porque los abogados que firman el habeas corpus los fiscales tienen que rendir cuentas de quiénes son para el Ministerio del Interior. Por supuesto no lo firmé, se hizo, pero lo firmó la madre de Gerardo Dati. La compañera que vivía aquí salió, se tuvo, se fue, se acogió al, al refugio se fue a Francia primero, después a España con dos, los dos hijos varones. La hija, Adriana, que tenía la, la misma edad que mi hija mayor, 17 años en ese momento, no quiso irse, siguió en el país, y se carteaba a través de mi esposa, Miriam, quien recibía las cartas de la madre en una imprenta que tenía en ese momento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 y Rob, yo, eh, Barredo, y, y, y. ¿Cómo se llama el compañero Barredo? ¿Eh? Bueno, y otro y otro compañero que aparecían los, los cuatro muertos en un auto cerca del. Por, cerca de Lugano, por el lado de eso. Eh, Wilson Ferreira. Estaba interesado por esos, por esos secuestros y logró, lograron ir a una entrevista con, con Alfonsín, con el ministro Argindegui. Argindegui dejó que tuvieran información ninguna. Cuando salieron de la entrevista, de la entrevista con Argindegui, en ese momento les dijeron los periodistas había sido encontrado el auto con los cuatro cadáveres adentro. Bueno, esos fueron los primeros casos que fuimos. Esa entrevista la contó Wilson Ferreira Lunate cuando pasó por Buenos Aires, yendo al Uruguay para presentarse, desembarcar en Uruguay para presentarse para las elecciones se presentó y fue detenido. Bueno, eso determinó que yo, desde antes, y preocupado porque en Argentina estaba, había pasado con los familiares desaparecidos primero, con los familiares de los presos, lo que había pasado en Uruguay también antes, que eran pocos los abogados que se animaban a tener juicios, pensando en parte que era inútil, como pensábamos todos, pero que nosotros pensábamos que era importante, por lo menos, tener algo que pensábamos que era una especie de juramento hipocrático que hacíamos, que no íbamos a servir mucho porque la justicia militar es lo más contrario a lo que puede ser una justicia. Los militares que integran los tribunales militares, integran un tribunal como podría integrar un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 cuando me propusieron en una reunión en la casa de la señora Herrera, me propusieron, se propuso la, form la formación de OSEA, y me propusieron a mí, en una reunión en que estaba Emilio Miñones, Conte, Pérez Esquivel, el obispo de Opaura, si no me más, por supuesto, Bel la señora Belela Herrera, se creó la Oficina de Solidaridad con los Exiliados Argentinos, me pusieron a mí, yo pensé que, en parte, era porque me consideraban más uruguayo que argentino, por mi historia de abogado de Uruguay. Bueno, para esa organización, la primera que teníamos fue, era, pensamos que iba a ser solamente realizar habeas corpus preventivos para ver qué situación estaban los exiliados que habían salido del país para volver, como si podían volver sin, sin pedidos de capturas, con un documento de viaje, si iban a poder regresar rápido o no, o iba a haber que tramitar antes una limpieza de expedientes. En ese momento surgió también un apoyo para los expresos políticos y se formó una cooperativa que se llamaba ProCop, en la cual iban a participar. Expresos políticos, pero como venía en un proyecto apoyado también por ACNUR, también tenía que participar de exiliados. Entonces, eh, combinaron los dos trabajos. Y después eh, tuvimos el apoyo de nuestro compañero, Horacio Ravena, que nos presentó eh, una iglesia luterana de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 que no habían ido a México, donde eran académicos, profesionales, que tampoco entraban en el programa instalado por el gobierno de la repatriación de cerebros, que veíamos que no, iban a, no iba a ser tan simple la repatriación de cerebros, porque también había que instrumentar la instalación de laboratorios y de programas para la inserción los cerebros, los llamados cerebros, en el, a la vuelta al país. De hecho, el, eso se pudo hacer recién cuando el CONICET empezó a hacer programas de actualización... ...para la gente que estaba afuera, o Flaxo también lo hizo, o el Zoom también lo hizo. Bueno, eso es todo lo que hemos hecho...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 de casi cuatro millones de dólares, tres millones y medio de dólares, estaban todas las rendición de cuentas detalladas en pocos años. Y eso es lo de menos. Lo que es más importante es haber podido solucionar, trabajado con los que estuvieron presos, esa atención, llevando conversación sobre cosas, lo que pasaba un poco afuera, lo que estaba pasando, llevando un poco agregado una la, la, la, la comunicación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 de las declaraciones de los que pasaron por el cens Porque en momentos, en momentos del movimiento cara pintada de Pascua, hubo un temor a la interrupción de la dictadura de nuevo, y se temió que esos archivos fueran a parar de nuevo a manos de los militares represores. Se pensó que no iba el proceso democrático no iba a a durar, pero por suerte se fue fortaleciendo y actualmente pueden hacerse reuniones como la que se hizo anoche por la oposición, que la que no comparto, pero que pudo, pudieron manifestar sin temor a la reversión y eso es mucho. Y es por eso que yo personalmente, si bien creo que faltan cosas en el programa, la globalización nos presenta un desafío muy grande a los organizaciones que trabajamos con la, por los derechos humanos, es que la globalización también está marcando una globalización, un programa neoliberal, no solo en lo, en lo, en lo que respecta al capitalismo central, sino también en el programa haciendo valer que lo que hay el control social en una forma centralizada por los estados, gobiernos en parte democráticos, y que en parte son, tendría que ser democráticos, totalmente democráticos, pero que son bastante democráticos, pero que deben, tienen parte deudas externas, muchos deudas internas pendientes, y que la única manera de evitar las, la repetición de hechos como las dictaduras no es la globalización neoliberal económica, sino es la globalización de los programas de la Segunda Convención de Derechos Humanos, la de los que son de los derechos civiles, culturales, educación, salud, vivienda. Los derechos...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 Muchas gracias a todos ustedes.